Vamos a resolver este ejercicio de comercio internacional en el que nos piden suponer que un náufrago en una isla únicamente se alimenta de peces que pesca y cocos que recoge. Dedicando todo el día a recoger cocos podría tener 60 cocos, si se dedicara únicamente a pescar podría capturar 40 peces. Existe una isla muy cercana con la que pueden realizar intercambios aprovechando las mareas donde hay otro náufrago que puede recoger 80 cocos si dedicas todo su tiempo a recoger cocos, o pescar 80 peces si solo se dedica a eso. Lo que nos piden, en primer lugar, es representar gráficamente el área que muestra los posibles intercambios que pueden realizar en los que ambos salgan ganando. <coughs> representamos gráficamente la frontera de posibilidades de producción de ambos individuos, tendremos en primer lugar que nos han dicho que recogiendo únicamente cocos podría tener 60, si pesca peces podría tener 40, luego cualquier combinación de estos dos intermedia, pues aquí vendría reflejado por esa FPP, frontera de posibilidades de producción y la del segundo individuo, va desde el 80 hasta el 80, por lo tanto, es más grande. Como vemos, eh, aprovechando las ventajas comparativas, no las ventajas absolutas, sino las ventajas comparativas, el primer individuo debería dedicarse a recoger cocos, mientras que el segundo debería dedicarse a coger peces. Para poder apreciar el área que muestra esas ganancias potenciales eh, tendremos que darle la vuelta a uno de ellos y juntar ambos gráficos. Voy a darle la vuelta al gráfico del segundo individuo, el del 80-80, lo giro 180 grados y lo pego junto. Aquí lo tenemos. De tal forma que si el primero se ha dedicado a coger cocos, pues tendremos 60 y, y si el otro, el segundo se ha dedicado a coger peces, tendremos 80. Y nos surge esta área en la que ambos pueden mejorar respecto de su situación autárquica a través de la especialización y el intercambio. El de la primera eh, isla le dará cocos al otro y el de la segunda isla le dará peces al primero, de tal forma que ambos puedan mejorar respecto de su situación autárquica. Nos piden eh, si sería posible que el náufrago de la primera isla tuviera finalmente 15 cocos y 32 peces y si ganarían ambos en esa situación frente a la situación autárquica. Bien. Vamos a ver, la frontera de posibilidades de producción del primer individuo respondería a la forma C igual a 60 menos 60 partido por 40P. 60 es el volumen de cocos que puede coger y 40 es el volumen de peces. Esa sería su fórmula de su FPP, de esa recta. Por lo tanto, si sustituimos esos 32 peces que nos dice el enunciado, 60 menos 60 partido por 40 por 32 nos da 12. Es decir, que el punto de la frontera de posibilidades de producción correspondiente a 32 peces sería el de 12 cocos y sin embargo nos dicen que eh, tendría 15 cocos. Este punto sería, por tanto, un punto eh, exterior a la FPP un punto inaccesible en una economía autárquica, pero vamos a ver si es un punto que forme parte de, de esta área coloreada que hemos visto en la que ambos pueden mejorar. De momento hemos visto que para el, el individuo 1 sí que sería una mejora, ¿verdad?, porque le corresponderían 12 cocos si tiene 32 peces y nos están diciendo en el enunciado que tenga 15. Vamos a ver los cocos y peces que tendría el otro. Si sabemos que hay 60 cocos y 80 peces, pues es el área de ese rectángulo. Eh, y el de la isla 1 tiene 15, pues al de la isla 2 le corresponderían 45. 60 menos 15, 45. Y con respecto a los peces, si decimos que hay 80 peces y el de la isla 1 se queda con 32, pues 80 menos 32 serían 48 para el de la segunda isla. 45 y 48. Tenemos que ver que ese sea un punto también exterior a la FPP de la segunda isla. ¿Cuál es la frontera de posibilidades de producción de la segunda isla, del individuo de la segunda isla? Pues sería C es igual a 80 menos P, porque fijaos que va del 80 al 80, ¿no? Pues es C 80 menos P, que sería C igual a 80 menos 80 partido por 80. Vale, Bien, como el número de peces acabamos de ver que son 48, pues el número de, co de cocos que le corresponderían en su FPP serían 80 menos 48, que son 32. Eh, ¿Va a tener 32 cocos? No, hemos visto que va a tener 48, por lo tanto va a ser un punto también exterior a su correspondiente FPP. Eh, ¿Por dónde andaría en el gráfico este punto que acabamos de calcular? Pues sería más o menos como este que acabo de pintar aquí, en el que para el individuo 1 tendría 30 y, eh, 32 peces y 15 cocos en lugar de 12, por eso no está sobre la línea azul, sino que está más arriba, y para el segundo individuo, eh, el náufrago de la segunda isla, pues tendría esos 45 cocos y 48 peces, ¿vale? Por lo tanto, estaría también fuera de su FPP. Eh, estaría, por tanto, dentro de esa área sombreada en la que ambos van a ganar. El hecho de que uno gane más o gane más el otro eh, va a depender de la relación real de intercambio, es decir, de a qué tasa vayan a, a intercambiar uno y otro. ¿Cuántos cocos se dan por cada pez o cuántos peces se dan por cada coco? Eh, y eso va a depender de, de, de la negociación, en este caso, que uno y otro pudieran llevar a cabo. En un mundo más complicado, pues tendría que ver con los mercados de ambos bienes, todos los factores que determinarían su precio y su precio relativo. Pero aquí vemos que ambos pueden ganar, que lo que nos pedirían, no, lo que nos pide el enunciado, ambos pueden ganar respecto a una situación autárquica.